¡Ya comienza Vida de Estudiante! Hola televidentes, nosotros somos de Notiguas y Guas, aquí reportando desde la Unidad Académica de Matemáticas. Mi nombre es Yael García y mi compañera detrás de cámaras, Ana Belén de Santiago. ¡Acompáñenos! Ah, ah, sí que estamos muy cansados. Caminamos colina arriba, solo para llegar hasta ustedes. Sí que está lejos, eh, pero lo bueno que llegamos con vida para enseñarles dónde está la facultad de matemáticas. Y también, ojo, hay una carrera que les aseguro que nadie sabía que existía. Acompáñenos a conocerla. Fátima, ¿estudias aquí en matemáticas, cierto? Sí, estoy en la licenciatura en actualidad Oh, oh explícale, para todos los ineptos como yo que no sabemos. O sea, ¿qué hace, qué hace tu carrera? ¿Qué hace, o sea? Pues en nuestra carrera se juntaron como que tres. Es matemáticas, economía y contaduría. La FECA. Oh, okay. Fíjense. Para los que no sabían, es que está muy alejado su unidad, ¿no? Sí, sí estamos hasta el cerro. <risa> Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima, víctima, víctima. Pero bueno, en tu carrera eh, te la pasas muy bien, muy mal, ¿qué? cuéntanos, cuéntanos. Pues yo me la paso muy bien, nada más siento que ahorita yo creo que mis compañeras van a estar de acuerdo que nuestro horario sí está muy pesado este semestre, sí salimos muy tarde. ¿Y entran? A las oh, Bueno, yo entro a las 8, Algunos creo que entran a las 7. Ok. ¡Uy! ¡Qué horror! ¿Tú qué ves que le falta a tu unidad para que estés más a gusto, más, más conforme con ella? Pues siento que como ahorita ya eh, se integró esta otra carrera, que es Actuaría, ya somos más alumnos, entonces siento que sí nos hacen falta como más bancos, porque a veces estamos todos afuera y no, pues uno tenemos que estar en las bardas o así. También, bueno, nosotros estamos en el auditorio porque no hay salón, Ajá, como que ya también ocupamos más salones y bueno... Yo no soy mucho de comprar en la cafetería, pero creo que a lo mejor también de mis compañeros que compran pues más variedad en, en la cafetería. Oye, ¿estás en clase ahorita o no? No, no estamos en clase. Terminamos un poco temprano, entonces aprovechamos para acompañar a una compañera a vender brownies sospechoso, ¿no les parece? Nos dijeron que aquí se estudian dos carreras ¿En cuál estás tú? Ah, yo estoy en la licenciatura en actuaría, actuaría. Oye, ¿y nos puedes explicar más o menos en qué consiste tu carrera? <risa> ah, okay. La carrera en actuaría más que nada hace un enfoque en aplicar modelos matemáticos, estadísticos económicos hacia las finanzas y pues más que nada hacer la cuantificación de los riesgos financieros Por fin Paz interior. Ah, para que vean que sí les saben. No nada más vienen a platicar. Acá mi compañero Héctor. La feria, ¿ya te fuiste a distraer poquillo? Más no, no, no hemos tenido tiempo. No, aquí, sí, es que esa okay, no, aquí no, se dan clases. Sí, se demanda mucho tiempo. Aquí no, se dan clases. Okay, aquí no, aquí, no, aquí no, se dan clases. Aquí se dan clases. Aquí se dan clases. ¿Ya escucharon otras unidades? Aquí sí pusieron maestros. ¿Qué crees que le hace falta a tu unidad para que estés más cómodo? Uy, la verdad, la unidad sí tiene muchísimas secretas. Dinos, verdad, dinos, aquí estás en los espacios. como para comer, para convivir. La verdad, creo que las instalaciones son las más óptimas. Entonces, la verdad, sí, es un punto. La verdad, sí, las instalaciones están un poquillo. faltan. Más sí, faltan. Sí, sí, faltan. Bueno, Héctor, pues espero y te escuche. Nosotros no podemos hacer nada, venimos a entrevistar nomás, pero esperemos y hagan caso. Okay. Adrián, ¿qué te parece tu unidad académica de matemáticas? Interesante, la verdad, me estoy divirtiendo mucho en este ambiente de la universidad. <risa> ¿En serio? Parece sarcasmo, porque estás echando uno. ¡Oh! Barras. <risa> no, sí, de verdad sí. Bueno, yo mis, mis expectativas estaban mucho más bajas de lo que están ahorita. Me sentía muy, no me sentía motivado y ahorita que ya estoy, ya, ya me siento. Mal. Y luego sobre todo que estas unidades están muy, muy alejadas de, de, pues del, del ambiente, ¿no? De la comunidad. Cuando egresas ¿cuál es tu ambiente laboral? Profesores o ese tipo de cosas, pero también se puede, bueno, lo que nos, nos han contado, se pueden como ayudantes en, en ciertos aspectos de fábricas o empresas grandes. ¿Y y ya escuchamos siempre que los de matemáticas pueden pueden ser así como que no son tan sociales pero a ustedes sí los vemos muy entonces mentira totalmente sí o no depende si sí, hay muchas personas que sí son más reservadas pero hay otras que son como que más abiertas al hecho de estar platicando y cotorreando con la gente yo no lo sabía pero ahora me alegra saberlo si sí, tienes que tener un poder para, o sea, intelectual muy grande, o, cu o cualquiera puede hacerlo, para que la gente le lo el sepa. El hecho de que sean las matemáticas, a muchos le asusta el decir, es que son las matemáticas y no, están bien pesadas. En sí no, mientras le hayas el gusto a todo, todo es fácil. Nombre, unos genios. Al igual que en muchas <risa> unidades académicas, existen muchísimos empresarios, y aquí nos encontramos con... Con David Escobedo, socio de la encargada del programa de Browniela SADCB. de Sebel. Yo estoy fuera. ¿Y por qué no viene Browniela? ¿Un saludo? ¡Que pase Browniela! ¡Que pase Browniela. Ven, ven. Cuéntanos el proceso, el proceso para la fabricación de tus brownies que están tan buenos que ya se acabaron, compañeros. Hicimos sold en menos de mediodía. ¿Tu proceso para hacer los brownies? que las pones? ¿Algo especial? Um, ¿Amor? Um, chispas de chocolate. No más. no más. ¿Nada especial nada espacial? No, no nada espacial, nada de eso. ¿Por el momento, Puro, no. Puros chavos, bien. Okay. Y recuerden, amigos. La vida es dura, pero más dura si no ¡Ánimo! No se entendió nada.